Gracias mis Curlis, mi nombre es Curly Mange y ya sabéis que soy la fundadora de CurlyMange.com y de MissMangeCoachy.com eh, Primero deciros que habéis visto algunos vídeos en inglés y es que una vez a la semana voy a hacer un vídeo en este idioma, ¿vale? Eh, pero no os asustéis los de habla, habla, habla castellana eh, que el canal va a seguir siendo en español lo que pasa es una cosa puntual que yo hago una vez a la semana para que otras personas puedan verme, ¿vale? en otro idioma entonces, el vídeo de hoy sobre, era para aclararos esto Y para deciros también que estáis viendo algunos vídeos que hablan de cosas del verano Y es porque durante el verano no pude subirlos eh, Porque tenía problemas con el internet, tenía una incidencia Entonces ahora que puedo hacerlo los estoy sub subiendo Y ahora vamos a hablar de lo que vamos a hablar Hoy vamos a hablar de los hongos en la piel, ¿vale? Eh, estoy escribiendo un artículo sobre por qué salen los hongos en la piel Entonces, no sé si podéis ver la cámara Si me acerco, creo que sí que tengo aquí unos hongos blancos, empezaron por uno y ahora y luego se extendieron, ¿vale? Entonces acudí al médico, el médico no sabía decirme aquí muy bien si, que, si era vitíligo, si era eh, hongos de, de agua, si era por alergia, si era, uh, yo que sé, por falta de vitaminas si era por el estrés, porque ya sabes que yo les he contado las situaciones en que estoy aquí. Entonces me recomendó que me, me, me comprara una pomada y un gel para limpiar y... y eso, vale. Y me tomaron unos, unos, anti, unos, anti, unos medicamentos, unos antibióticos. Pero claro, yo soy una persona que cuando yo fui a esta consulta, ese señor no me miró ni con lupa, ni raspó, que no, lo que suelo hacer es raspar para ver si hay, hay escama o lo que sea, no me hizo absolutamente nada. Entonces, yo ante una persona, ante un médico que me recomienda medicamentos, sin siquiera me he hecho ningún análisis, sin ni siquiera me he raspado, si siquiera haber visto de cerca con lupa eh, si es una alergia o no, pues yo dije, vale, yo no voy a tomar absolutamente nada, ni voy a poner absolutamente nada, porque es posible que eso, en vez de mejorar, perjudique más y haga que me salgan más manchas blancas. Entonces, me puse a mirar por internet. Tengo que avisar que no todo lo que hay en internet eh, hay que escucharlo, hay que analizar muy bien y ver muy bien qué puedes usar y qué no puedes usar. En una página de salud, eh, además es una página de salud que eh, eh, pertenece a una gran compañía que no voy a mencionar, Decían que los hongos podían salir pues por varios motivos, por estrés, por vitíligo, también puede salir por falta de vitaminas, también puede salir porque el excesivo sudor de, y el calor de los sitios tropicales hace que sean propuestos a tener hongos en la piel, ¿vale? Se supone que todos los tenemos, que claro, pero que cuando hay, hay demasiada humedad y demasiado sudor o calor y tal, pues eso hace que eh, se reproduzcan más, ¿vale? Entonces, eh, ponía que algunas formas de solucionar esto, de quitártelos era... O echándote una pomada, mantener la piel muy limpia siempre, acudiendo al doctor, lo cual ya hice. O utilizando o sea, vinagre de manzana con un poquito de agua. Y es lo que estoy haciendo. Me estoy aplicando uh, vinagre de manzana con un poco de agua en lo que es en la zona, siempre para lavarme la cara, para que desinfectar esa zona y que no me salgan más, ¿vale? Entonces, de momento estoy viendo un buen resultado, se están yendo. Y luego también me estoy poniendo protección solar, que es lo que dicen también que es muy importante protegerse esa zona con lo que es la crema solar. Por lo que, bueno, ese es el vídeo de hoy. Eh, voy a hacer un post sobre este vídeo, eh, sobre este, este tema de los de los hongos, porque de verdad que nunca me había pasado, nunca los había tenido. Sí había tenido pies de atletas, que sabéis que son los hongos que salen en los pies, eh, cuando era más joven o cuando iba a la piscina, pues siempre era por mi culpa, porque a veces no me ponía las sangretas cuando tenía que ir a... Tú sabes que en la piscina antes de entrar siempre tienes que bañarte, pues a lo mejor no me ponía en las chancletas, ¿vale? Y, y si alguien tenía pies aletas, pues te los, te los pegaba cuando eras pequeña. Pero nunca me había pasado esto de aquí, ¿vale? Entonces, como me están pasando varias cosas, yo siempre intento explicaros lo que me va pasando. Eso es todo. Eh, el vídeo, también os voy a aclarar que voy a intentar hacer, de verdad, de verdad, vídeos de 5 minutos, porque me, me cuesta mucho subir los vídeos. Y 5 minutos me parece, de verdad, que son es un tiempo razonable para que los podáis ver y podáis descargarlos si queréis. Eso es todo por hoy. Eh, repetiros por favor que podéis visitar mi web curlymangue.com, que podéis comprar libro, lo, mis libros en Amazon. De momento tengo eh, el Amor de la Plantación, la última frígida. Eh, en realidad es una sombra sobre el puente de Brooklyn. Que simplemente poniendo Carmen Mangue saint Tomer o poniendo el Amor de la Plantación nos van a salir mis restos de libros. O podéis ir lo que es a mi tienda, hacer clic en, en el libro. Y os llevaré directamente a Amazon. Eh, tengo una pequeña, pequeña incidencia que es que no me parece como... Tengo un problema en la página, pero no, que no os importe porque no compráis a través de mi página, sino a través de ZAL, que es donde vienen mis productos, camisetas, tazas, a través de Amazon, que es donde vienen mis libros. Recordad que tenéis un libro eh, para cuidar el cabello natural, ¿vale? Que es Recetas, recetas Caseras para Cuidar el Cabello Natural, donde yo... Eh, eso eh, ha puesto todo lo que es mascarillas aceites todo lo que sean productos naturales que puedes hacer en casa para cuidar tu cabello y eso es todo porque se me pasan los cinco minutos eh, muchas gracias por, por ser conmigo disculparme toda la tardanza de los vídeos eh, de este verano y recordar que Cuslimanga pues, siempre está con vosotros y nada y que paséis pues un buen finet eh, feliz 12 de octubre día de la Hispanidad vale un besito os quiero eh, dedos arriba por favor y eh, suscribiros estoy, tengo las gracias porque os estáis suscribiendo un montón y tengo 12 mil y pico views, estoy súper feliz madre mía, por favor eh, pasar la voz, decir que Kurla Mangue es una mujer con an", vale y que nada y eso es todo, un besito, os quiero ah, hoy llevo mi pañuelo de, de Zaragoza, esto es un homenaje a mis, a mis amigas de Zaragoza, de Baturica ¿vale? y una camiseta de Dorothy Perkins, ¿vale? mis pantalones no podéis ver, esto es de una, de una tienda de joyas que está en Zaragoza que se llama IAM ¿vale? eso es lo puedo decir así que un besito os quiero, son seis minutos y por favor, suscribiros suscribiros, ¿vale? y comprar mis productos camisetas, libros que soy una tía, que soy una pasada, ¿vale? Venga, un besito. Chao y adiós.